Qué lindo es cantarle al Señor, qué lindo es alabarte, mi Dios. Qué lindo es cantarle al Señor, qué lindo es alabarte.